Un gusto estar en contacto con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Acá estamos en la laguna Coro de Zorro. Vamos a intentar la pesca de pejerreyes. Hoy cayó una linda helada, ¿eh? creo que la primera helada del año. Bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca. Laguna Coro de Zorro, en Trenkelauken, que siempre da buenos resultados. Bueno, vamos a ingresar a pescar. A la Laguna Curo Zorro, hoy me acompaña Ezequiel Mendoza. ¿Cómo andas Ezequiel? Hola Marce. ¿Todo bien? Eh, ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. La verdad que un día va a ser un día muy lindo, con mucho frío. <ríe> ¡Frío! Hoy. Cayó una helada muy importante, pero bueno, eh, normalmente cuando hace mucho frío, después se disfruta mucho del día, así que bueno, eh. esperemos que tengamos un, un buen día de, de pesca. Seguro que sí. Bueno, y hoy trajimos otro amigo, el flaco Luciano Troy. sí no Tranquilo, así que bueno. La, la jornada de pesca de hoy bueno, si, sí, ahí, ahí vamos a pescar y si no la pasamos bien igual, igual. ¿Eh? Este. bueno, vamos a esperar ahora a Mauricio que está por venir y vamos a arrancar la pesca bastante frío acá también muchachos aquí el tracker completo no sí, tracker, sin guía. tracker sin guía está bueno está bueno che. bueno una linda mañana bastante fresca bastante fresca así que bueno vamos a entrar en un ratito a pescar Vamos a iniciar la pesca, vamos a salir a pescar. Buen día Mauricio. Buen día Marcelo. ¿Cómo va? Bien, ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿vamos a intentar la pesca? Sí, vamos a ver qué sale después de las primeras heladas del año. Sí. Frío hoy, ¿eh? Frío hoy, y sí. ayer. Sí. Y laguna planchada. Y laguna planchada. Avanzando. Y bueno, es un desafío que vamos, que vamos sí. a tener. Sí, ¿Eh? Creo que nos va a faltar el pater de cuero sol. <ríe> y bueno, <ríe> de la cancha. Lo importante es estar pescando. Pero sí, mirá qué día vamos a pasar hoy. Barro. Vamos bueno, a pasar barro. vamos. Mauricio, gracias. No, gracias a vos, Marcelo, Bueno, vamos a salir a pescar. Bueno, primer pique para Mauricio. El que sabe, sabe, che. Mirá, mirá, mirá. Ah, viste vos lo que es. Mirá que pejerrey hermoso, Mauricio. Primer pique. Estábamos dudando que no había viento y decíamos, alguna plancha. vamos a laguna planchada, vamos a tener que poner paternos, ya estábamos sufriendo. Primer tiro en la que tiene menos profundidad, un pejerrey hermoso. Y lo devolvió. esos se van al agua acá. ¿Ves, ¿Eh, Mauricio? ¿Vieron, muchachos? Pesca y devolución. Nosotros nos llamamos por la fritanga. Bueno. <risa> <risa> bueno, otro para Mauricio. La solada yo... más larga. ¿vale? ¿Viste, vos? Bueno, hay de en todos lados. Yo sí, ya bueno. erré dos piques. Tengo que entrar en ritmo. ¿Viste? Che, un pescado hermoso, Mauricio. Mirá que pescado! ¡Ah! Hermosísimo! ¡Bárbaro! Y lo trago, Y se lo vamos a comer. Andan bien las cribas, Sí, una barbaridad. Bueno, yo ya pique, Ezequiel también ahorra? No sí, yo también arré uno recién. Lo que pasa es que tenía el pico abierto. O ah, sea, se es bueno. Y cuando mala suerte. Acabar, ahí se... Tac, se fue. Ahí se fue. Bueno. Mirá, ¡Ajá! Mirá que qué dientudo, mirá flaco! Bueno, bueno yo tuve otro pique allá che, mientras tanto, ¿viste? A verlo, mirá que dientudo, impresionante. Bueno, para hacer, no, no, para hacer filé. ¿Viste cómo fue el pique? Fue no. el también. Bueno, y yo tenía pique otra vez allá y ahora se me fue. La dejé No, de la no, no, no. No importa. A veces uno le erra, ¿eh? No, no, no, pero hermoso. Chico. Bueno, habíamos había tirado Mauricio un patronoste para ver por las dudas si, no se, si no se levantaba viento. Oh, hermoso pejerrey abajo. Así que para los amigos cordobeses que les gusta pescar abajo. Con... ellos les gusta pescar con Paternoste y Balancín, ¿no? Así. ellos les gusta mucho esa pesca. Los balancines, sí, los sí. De... Bueno, todos los muchachos que me llaman. Ahí está la pesca de, de fondo acá, impresionante. Y allá tengo piquillo, a, sí. a ver si lo puedo agarrar este. Ahí está, bueno, no. seguimos la cena. no paramos la cena. ya se me habían escapado dos, así. Calentó la muñeca Marcelo. No, no, no, que pasa que me distraigo, viste. Mirá el centro, cabecear, No, no, no, puede, puede. No, puedo, no puedo, no puedo, mirá, mirá que pescadito, mirá, hermoso. Ahí te lo dejo adelante, mirá, cómo lo dejo para la cámara, chicos. Bien congeladito, <risas> Sí, bueno, ¿qué pasa? Tragó porque lo lo tragó porque lo dejé mucho tiempo bueno barro seguimos está llevando, ve y bueno, el paterno este tiene eso cuando no hay mucho viento abajo está, abajo está mirá qué lindo pescado vamos está abajo, está abajo y bueno, hermoso Mauricio barro, ahí se está levantando un poquito de viento, mira pero son las primeras heladas, el pescado. Sí, eh. claro. Heló ayer y el hoy. El pescado sale targa ahí. Mira. Otra vez, la cábala vale esa Mauricio. Vos tenés que traer uno con el paternote y yo me pongo a filmar y me agarra el pejerrey. ¿Vos no otra vez con la, Con la. Otra vez con la. con la que tengo como 80 centímetros, 90 si, sí, es sí, muy lindo como ¿no? bueno, eso es lo que tiene el cuero de zorro ¿sí? que... Te da unos pejerreyes hermosos. Unos sí. Hermosísimos. En todas las medidas. Sí. ¿sí? Ajá, mira cómo va, mira cómo va. Uh -huh. Lindo llevó, ¿eh? Sí. Capaz que quería comer la línea mía. Hermoso pejerrey. ¿eh? Ahora con pejerricera, ¿ves? Ahí en, toda la, en todas las profundidades. Ah, qué bonito, che, mira qué pescado. Oh, hermoso Hermoso pejerrey. Eh. Está gordo el pescado, ¿ves? Eh. Qué lindo, qué lindo. Bueno, paro. Bueno, acá está Ezequiel ¡Upa! ¡Qué pescadito chiquil, mirá ah, La verdad que es todo, el pescado hermoso. Todo lo que salió hasta ahora, pescado ¿eh? la verdad que muy bien alimentado. Barro, Lino, lindo Muy bien, para ese Cerquita picó. Llegá, sí, vamos a ¿Viste boludo, qué? Hermoso como lleva, che. Espacito llevó. Y allá tenés el patronaste con pique también. Toma flaco, sacáselo. Toma, toma, toma que se lo lleva. Toma, el Así hacemos el doblete. Ah, qué lindo Mauricio. Ah, oh, ¡Qué pescadito, che! Bueno, y ya contamos la escena entonces. Mientras estaba Mauricio, y bueno, dale, dale, ¿qué va a hacer? Mientras estaba sacando este pescadazo hermoso, el paternoste que habíamos puesto de prueba, que Mauricio había puesto de prueba, iba como a 2000. Así que la agarró Luciano. A ver, a ver, a ver. Mirá, arriba pico. Oh, no podés creer. ¿Viste lo que es, Mauricio? Sácale, aflojale tanza, aflojale tanza Ah, para que lo levante Ah, hermoso Bueno, eso era el flaco, ¿ve? ¿eh? La foto flaco ahí Ojo que está doblando la caña, ¿eh? Soltale, saltale saltale, saltale tanza Aflojale el carretel ahí oh, bueno. No, acá está otro Mauricio Acá está otro Ezequiel Bueno, ese otro acá, ¡Chau! ¡Qué pescado! Sí, no sí. pescado! Ah. muy buen corte Bueno, espectacular a ver, Luciano, agarra tu pescadito ahí. Hermoso, eh. Agarra de la trompita. Dos, Ah, ¿viste el, todo el tiempo que llevó? Bueno, mostrármelo así, que así se ve el pescadito. Bueno. bueno, otro con el pater. El pater es, el pater es mortal, eh. más Y abajo come... Abajo come más tranquilo el pescado. Evidentemente se ha ido más abajo. Con, sí, la, sí. con la helada se va abajo. Se venía pescando bien arriba. Sí. Bueno, pero estamos pescando igual con la pajarricera. Sí, bueno, es temprano, por ahí mira. Mira, mira, mira. Está enredado el flaco y ahí tiene un pescadito en la pajarricera. Bueno, sí. seguimos. Pejé. Sí, peje, peje. Vino arriba, pico, mira. No, es una cosa de loco. Está en todos lados el pescado. ¿Eh? Sí bueno está en todos lados el pescado hermoso no lejos eh? no lejos, lejos media agua abajo de no, no, no, no. todo otra vez ah, hermoso bicho muy lindo pescado, muy lindo espectacular Mauricio ¿Eh? sí. y el paternote viste? linda clavada la viste flaco eh? ah, hermoso pejerrey o filé eh? levantatelo así si te queda que veas bien muy ah, ahí está. hermoso pejerrey eh? ¿Eh? Muy lindo, muy lindo. Confilé, hermoso pero... La Hermosa clavada. Sí. Muy lindo. Muy lindo Muy lindo pica. Hermoso, mirá que pesca. Oh, filé otra vez. Filé. Otra vez filé. A ver, flaco, mostrármelo? Hermoso. Sí. Mauricio con otro? Bien Secuencia, seguimos la secuencia Hermoso Bien arriba pico. Se enredó no, Ahí pasó, ahí pasó Mirá, mirá, mirá 20, 20 centímetros de profundidad ¿Eh? Mirá vos, viste lo que Pica tanto abajo con el paterno, no que... medidas, pero un poquito. un poquito más chico Nos falta bien Sí, no, no, pero espectacular, ¿Eh? espectacular Cerquita ese aquí el picó, eh. Sí, acá cerca de, de, de la embarcación, sí. Re cerquita, mirá que puede Re cerquita, viene de la boquita. Ah, espectacular. De la y, ah. Recién había tirado, no había, no había navegado nada de la línea y ya, ya ahí nomás picó. Bárbaro, Re espectacular. Pero, te digo porque hay de todo, bueno. hay de todo acá. ¡Ay, cómo pasó! No lo podía, no lo podía sacar, ché, se me venía para arriba. Se me venía encima, ahí estamos. Hermoso. Sí, viste como venía de costadito. Bueno, una pesca espectacular. Y el día, espectacular. Bueno, no doy abasto, eh. Sí, arriba, no, no, es una cosa maravillosa. Mira que pescado, que todo pescado hermoso espectacular, eh. qué linda pesca che. qué que linda pesca bueno, no para de picar bueno, otro con el pater arriba, arriba viste vos lo que la ah, cosa de loco no, pica más arriba que abajo eh. pica más arriba que abajo hermoso pescado, muy lindo hermoso pescado Voy a, voy a cortar la, la brazolada que había puesto larga sí le sale tres arriba sí sí sí pico está picando bien arriba el picado. hermoso bien arriba pica y otro ese? ah te enredaste bueno cómo toca y cómo la lleva ay estoy con un lindo pique colores espectaculares. Pero viste que hay lugares que nos vende el color. No, no, que que cambiar. Por ahí hay días que no... Esta me picó la que iba a cambiar. ¿sí? ¿Me escuchó, ¿Me viste? Que le iba a cambiar la profundidad. ¿Eh? Escuchó que iba a cambiar la profundidad me picó ahí, Mauricio. no la el por eso Arrancate ahora con los dos, Mauricio. Eh, seguir. Ahora ¡Apa! Mirá que lindo. lindo. Otro lindo borde de pesque. Es espectaculares. Eh. Se cruza ahí con el, con sí. el pater. El vos... también está picando. Sí, también. Se cruzaba justito por eso. Chao, que... era. <risa> Otro enredo. Sí. Ajá. Como iba, che. Como piña iba, eh. Está eh hermoso. Está muy afilada oh. la. Ah, la está con todo, che. La línea nueva esa impresionante. Barro, barro. Sí, ese está abajo otra vez, mirá, van todos lados. Pica arriba, pica abajo. qué lindo pescado. Muy lindo, muy lindo pescador. Hermosísimo. Gordo está el pescado, un lomo tiene. No, no, no, lo que pasa es que tenés, tenés la punta enganchada y se desenredó solo. No, no, no. una llevada espectacular. Eso. Te di cuenta que de 10 piques, 8 los tenía ahí en la... Hermoso pescado, eh. Muy lindo. Lindo, sí. Sí, sí, hermoso pescado, rey. Se nos complicó con el viento. Sí, se complicó con el viento, pero bueno. Ahí sacaste un embudo, me estaba...